Ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no, no más, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Oh, wow. Bueno, chicos, segundo video, segundo video de Battle eh, Nada, sigo cayendo más pedazos en este juego, no entiendo nada, pero, pero bueno, se disfruta mucho, es muy entretenido y creo que a los que están en el stream <coughs> les gusta bastante también, está bueno. Eh, y poco a poco vamos siendo más Así que algún día, algún día vamos a hacer algún torneo de medio flashero. Esto estoy seguro ¿Qué más, qué, más, ¿Qué más? Bueno, ahora van a ver eh, Una partida con Shifu, me parece, si no me equivoco, con el fachero de Shifu. Muy buena partida eh, Yo no tiré nada de magia, van a ver que hay un clip muy bueno que salió, que hizo Nacho En donde ni siquiera sabía usar el personaje y el hijo de puta se manda una doble con su última y tan es buena, es un cago de risa, muy muy random porque fue como que se dio todo y le salió re bien nunca más después le salió pero hey, quedó quedó el clip ahí eh, nada, eh, espero que disfruten después me tocará algún personaje medio a distancia a ver qué sale y, y nada, eso es todo uno, uno de los dos me dos no encontrás nunca, pero uno de uno puede llegar a encontrar y tener suerte cada claro, puede ser, ¿eh? uno de uno tiene que haber Vamos a fatigar un poco, ahí con el Shifu, todo vivido. Eh, empalar, ¿cuál es empalar? Empalar... ¡Este ataque se carga, boludo! ¡La puta madre! ¡Quema dos contra uno! boludo. morir! Va, ah, bueno, china el medio, al medio, al medio, a ver... ¡Uh! guarda con ese está peligroso, ver. Eh. ¡Ay, qué puto! ¡Me recayó. ¡La sigue, lo que ¡Tengo miedo! Voy, voy, voy, voy. Aquí baja, te la busco. Pegale, pegale, pegale. No, bueno, yo hice lo que pude, boludo. ¡Ay, tirada la ulti va. ¡Fijate que hace! ¡Oh! Ah, ¡Oh! <risa> ¿Qué onda? Vos no tengo el pelotudo, vos estuviste platicando. <risa> a ver qué hace la ultiplos y manda una doble en la primera, boludo. No, este es tu juego, boludo no, no me la conté. Boludo, fue resacado de eso, boludo. <risa> resacado, resacado, fue como un momento justo si sí encima lo he <risa> dejado a la mierda, boludo. No, mirá, me metieron mucho daño de golpe, boludo. Ah, qué puto. Bueno, pues bueno, bueno. Te fuiste, te fuiste, te fuiste... Ah, no pude. Yo, a ver, a irme, voy a... ¡Llevo a irme, no a irme. No, Pero, ¿qué hago? Marcate el gadole como hice yo, <risa> <risa> Sí, sí, yendo, boludo. <risa> Llegando, hijo. Llegando, eh. Ahora que te marcó, uh, te la puso. No, boludo, es que... Ay, yo no sea, tengo obvio. una bolita. Yo <risa> <risa> soy canon, claro. boludo. Claro. yo soy larga y sin mando de cabeza, boludo. Claro. Estoy medio bulldog, truqui, No, la puta madre. No, que puta. No, nah, bueno No, nah, me hicieron reconcha boludo No, mirá, me hizo oh, oh, alto peligro Bueno, está en la otra punta está mi. Uh, tremendo eso, boludo Ahí está, ahí está el cosito boludo Ah sí, te dio un puntito más Bien, y a tu no, izquierda no, tenés no. más puntitos ¿Ves esos puntitos naranja? Bueno, esos que, pues te, que te robaron <ríe> Uh, NT, te... Vale, corro como perro, tira blanco, hijo. <ríe> uh, bien, bien, bien. No, te enganchó. Agarra los cositos, No, ¡La vida! NT, ah. Está bien, está bien, está bien. ahí, boludo, el juego sí, tí... ¿Cómo se llama? Los cositos verdes son, viste, los cositos de esos que están ahí, te dan vida. Sí. ¿Cuánto? me vas a congelar, salame. Justo me enganchó. ¡Está se muere, Jorge! ¡Ah! ¡Está que se muere el otro! Viva bueno. ahí! Ah, chupame la pija, tanta culo va a tener. No, le tiré la ulti, pero lo conteré, eh No, puedes saber si tiré la ulti a vos. Sí, sí, pero oh, al tipo sí, le tiré una huevada sí. ahí y le recabió, güey. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué, sí. Oh, qué carrito, boludo, contra uno! ¡No fue tan peor como la mía! Ah. <risa> Se viene la final, eh. No, no hay apuro, ¿eh? pero vamos a romperle la cabeza. Uh, los tunelos dos, eh, es la tuya. Ah, no puedo usarla aquí abajo. Uh, Ay, la última. Puta puta. La última. Ah, me tiró, la Te ha tocado, eh. Pero bueno, uh, no, no, NT, hola No, te engancharon con el combo, boludo. Allá abajo, a tu izquierda, ahí, a tu derecha, está la bolita. Momento, hijo. Oh, tu momento multi, hola Está NT, boludo. ¿Por qué no hizo daño como antes? Ufa, no fue como antes. Está, todo bien, todo bien, todo bien. Pasa nada, no ni. pasa ni casi casa. azul, boludo. Ah, cheto tira flecha, pero no no es no mi estilo, dijo. Uy, esa tiro... tira flecha. <ríe> esa peli azul que hace, boludo. No tengo ni puta idea. Uh, ya re picado no? el bote, eh. Uh, mirá, le está pegando los cosas como si no hubiera mañana, amigo. Uh, recheto, boludo. Igual no sé qué carajo hace esto. <ríe> oh, a semejante animal fue eso, boludo. ya ya empezamos, no, no me la conté, dijo. Oh, no. <ríe> ¿Y cómo jugar ¿no? este <ríe> Voy, avanzo re manija, le tiro Voy la tocar, E, no, le tiro la E, le pego, me hago counter, bien, bien, bien, bien, bien, ahí va, me sirve, me sirve, me sirve. Uy, qué carajo es eso, boludo? Que es buenazo, <risa> pará, y la concha de tu hermana. Nada, está re opeo, boludo, el PJ que tiene la chica. Es flasherísimo. Mira, te quedan todos quietos, ¿qué pasó? Uno. Oh, vos te quedaste la río, claramente. Se me la dio piola, la, boludo, puta madre. La estaba rompiendo encima, no, el juego no me Bien, un un traído, Mierda, se Uno por uno, eh. uno, uno por, por uno, uno, uno. Estoy, Paco. Chiste, que no sé si fuiste vos, vos podés echar raíz por la quita, boludo. Eh, sí, sí, sí. Por ahí cada vez que te pegaban, me echó una raíz. No sé si era un coso del personaje o qué onda. ¡Pero la concha de eso. ¿verdad? Pará, pelotudo. ¿Qué me tiras eso a mí? La verdad que está recheto, boludo. Pará, Oh, ¡Oh tonto, qué estunte, que peor, sí! boludo. Oh, me arreglo Oh, boludo. Me quita hacer un que a mi boludo. ¿Qué hago con esto? Uy, oh, no, no, no me no. la cotea. No, hago con esto. <risa> <risa> puede puedo, ser, no, puedo meter nunca la última, boludo. Siempre me hace crema. Ay, que Eso, en pelotudo. <risa> Calmate. <risa> Polaquito se enojó, boludo. Oh, la puta madre, boludo. Esa tiene Va, ese salto que te tira así está muy bueno, boludo. El ataque que dice Polakito no es tan picante como es. O sea, la pelota esa golpea una sola vez y después ya no golpea a nadie. Ah. Cuando bueno, yo me acuerdo que lo golpeaba el bot y lo empezaba a perseguir a Polaquito para romper los huevos. Claro, la bola de boludo. Si no, boludo, ah. re literalmente, sucio. Literalmente lo empezaba, lo empezaba a rodear. Tiene raíz, como hijo de puta. No, si... Nachin tiene, tiene un ataque de larga distancia y lo usa como si fuera un tanque, boludo. <risa> ¡Pero la puta madre! ¡No! ¡Que me pegaron! ¡Puto de mierda! Uh, que puto de mierda. Uh, me recayó. Solo se los hizo, boludo. Agarra mi poder, Jorge. Hijo. Qué bicho de mierda, boludo. Oh, Ay, yeah. No, maricón, Qué te pones a girar, puto. <risa> no. Dale, sos un inútil, vos de mierda. No sirve para nada, amigo. Ay, Jorge, para no. A ahora... Para sí. mi mí, ¡Ah, mi vida, Para mi mi amor! No, me la repuso. No, no uh, amor! Bueno. Este no no. no, ¡Ah, mi amor! ¡Ah, mi amor! ¡Ah, mi amor! No. Casi. No. No, mi amor! ¡Ah,